empezando. Eh, buenas tardes con todos, eh, a todos los que nos ven también y que nos van a ver después porque esta es una grabación que va a quedar luego para poder ser consultada en nuestras redes sociales. Eh, el día de hoy estamos con María Fernanda González Lavec, que es eh, presidenta de la mesa directiva de la Federación de, de, de la PUC, FEPUC, si es que no se mal ¿es así María Fernanda? Federación de Estudiantes de la PUC. Federación de Estudiantes, genial. Eh, yo soy Carlos Guerrero, soy director de Políticas Públicas de Hiperderecho. Eh, bueno, también está acompañándonos Lorena, eh, que está yendo con la parte logística. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre una de las guías que hemos realizado en Hiperderecho a propósito de una colaboración que hemos hecho eh, gracias a un fondo otorgado por Internews. Eh, gracias a ellos hemos elaborado cuatro guías con diferentes contenidos, ya se han presentado dos de ellas y el día de hoy toca presentar una que se centra en eh, cómo protegernos digitalmente cuando participamos de protestas, ¿no? Entonces, esta guía ya la pueden consultar en el sitio web de Hiperderecho y el día de hoy voy a hacer una breve presentación de qué pueden encontrar en esta guía y luego vamos a conversar con María Fernanda un poco eh, para conocer la situación de la protesta o, o de la manifestación eh, y de la libertad de expresión en, en, en, en la Universidad Católica. Y cómo diferentes problemas o situaciones que surgen a partir de, de este tipo de expresiones eh, podrían hallar útil el contenido que hemos presentado o que vamos a presentar ahora en la guía, ¿no? Entonces voy a tomarme cinco minutos o un poco menos para hablarles qué es lo que pueden encontrar en este documento. Y luego vamos a pasar a hacer, eh, digamos, eh, esta ronda de, de discusión, ¿no? Eh, y por supuesto, para quienes nos están siguiendo eh, en Facebook o quienes se conecten en, en cualquier momento a la transmisión, si lo desean pueden dejar sus comentarios, sus preguntas eh, y en la medida de que, eh, digamos, eh, podamos contestarlas, lo haremos. Y dado que esta, este webinar, no sé cómo llamarlo, transmisión de presentación de la guía, eh, va desde ahorita hasta las 7, entonces tienen todo ese lapso de tiempo para dejar sus comentarios y sus preguntas. Pero bueno. Eh, Voy a hablarles como les comenté un poco sobre esta guía, de qué trata, qué pueden encontrar en ella. Eh, no sé, porque no estoy siguiendo la transmisión de Facebook para no, eh, para no poner tan lenta mi computadora, pero Lorena, en la transmisión de Facebook ahorita se ve la portada de la, de la guía. Me gustaría que, sí. que, que se ve la portada de la, la guía que... y yo te voy a ir comentando si surgen comentarios eh, durante la conversación. Perfecto, te agradezco mucho. ¿eh? Eh, es, es, es, es una tarea bastante difícil la, la moderación de, de contenidos, entonces de verdad te agradezco mucho, Lorena. Bueno, no. como les comenté, eh, el día de hoy vamos a presentar esta guía que es de protección digital en protestas, que busca hacer una suerte de correlato a, eh, digamos, las guías o la información que uno normalmente encuentra en internet cuando, si es que lo ha hecho alguna vez, eh, ha googleado qué debería llevar a una protesta, ¿no? Eh, aquí poco un poco de mi experiencia personal también. Eh, yo hace tiempo dejé de ser estudiante, pero eh, en mis épocas de estudiante yo estudié en San Marcos. Eh, cuando participábamos de alguna manifestación contra algo que no nos parecía en la universidad o fuera, eh, lo primero que pensábamos era, bueno, ¿qué cosa hay que llevar? No? ¿Zapatillas? Eh, ¿Un polo de más? ¿Vinagre tal vez? Eh, con motivo de que seguramente, dado que las protestas en general no, no, no solicitan permiso. Eh, íbamos a tener probablemente algún encuentro con la policía o, o, o con grupos que estaban en contra de, de, de, de lo que nosotros queríamos expresar, ¿no? Entonces, era, esas eran las principales preocupaciones que teníamos cuando queríamos salir a una protesta. Estoy hablando de qué año, pues, no sé, 2008, 2009. Eh, sin embargo, en, a lo largo de todos estos años, eh, pienso yo que la tecnología ha ido ocupando un espacio cada vez más importante en nuestras vidas, ¿no? Eh, y actualmente, en nuestro cotidiano, es es algo que a veces es esencial y me estoy refiriendo a cosas muy eh, cotidianas como nuestro teléfono, nuestras redes sociales, los grupos en los que nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con la gente con la que participamos en diferentes actividades universitarias o, o, o, o fuera de, de, de nuestros centros de estudio. ¿no? Entonces, a propósito de que la tecnología está siendo algo más cada vez más importante en nuestras vidas también lo es para este tipo de manifestaciones eh, que son participar de protestas o, o, o intentar expresarnos en la vía pública o, o incluso actualmente ahora en las plataformas eh, sociales. ¿no? Entonces, de la misma forma que en su momento eh, gente de mi edad pensaba en qué cosa llevar a la protesta para no pasarla mal después, eh, esta guía que estamos presentando busca dar pequeños consejos sobre qué deberíamos tener en cuenta a la hora de participar en protestas, eh, digamos, en la calle o, o virtuales para proteger la tecnología que utilizamos y las cosas que, que están, digamos, o, o que hacemos a través de la tecnología, como enviar mensajes, almacenar contenido como fotografías o videos, eh, entre otros, ¿no? Entonces, la idea no es conversar sobre la guía, sino que con María Fernández intercambiemos, eh, digamos, comentarios relacionados a cómo esto podría serle útil a los estudiantes, a la hora que protestan, y en general a cualquier persona. Entonces, solamente me voy a limitar a hacer un resumen de lo que van a encontrar si consultan el documento. Eh, esta guía tiene cinco consejos que tienen que ver con factores clave que alguien debería tener en cuenta a la hora de participar en, en una protesta. ¿no? Voy a mencionar un, un par de ellos que son los que me parecen más importantes, pero por supuesto, los demás también lo son. Eh, el primero de ellos es que eh, en contextos en los cuales la persona que protesta, ya sea en la calle o, o, o en una plataforma digital, considera que el riesgo al que se expone es alto por diferentes motivos. Eh, es recomendable que existan eh, ciertas medidas de protección de la identidad que pueden pasar. En primer lugar, por ejemplo, por tener un perfil y estoy hablando de Facebook como ejemplo, eh, un perfil restringido, solo aceptar a la gente que conoces. Eh, y si digamos, tienes una actividad pública, por ejemplo, eh, crear un perfil específico o, o hacer algo de esta naturaleza de tal manera que tú puedas tener mayor control de qué personas ven lo que publicas. Eh, y esto se extiende no solo a la actividad pública que realizas en tu Facebook, sino también al activismo que realizas, ¿no? Y que seguramente eh, podría ser blanco de ataques de personas que piensan diferente, diferente a ti, ¿no? Eh, otro... Tip que hemos colocado en este día que se puede encontrar más desarrollado es el hecho de que cuando uno participa, al menos en una protesta, eh, digamos, en la calle, seguramente toma fotografías, graba videos y lo hace por un motivo muy sencillo. Porque, eh, como seguramente ustedes han visto, en la mayoría de protestas se cometen excesos, sobre todo por parte de, de digamos, las fuerzas policiales. De, no digo el ejército porque normalmente el ejército no, no, no está en esto, pero ahora que hay COVID eventualmente estuvo el ejército también en las calles, este, controlando que, que se respetaran las medidas de seguridad. Entonces la gente en general saca el celular y graba cuando considera que un hecho merece luego ser visto, ¿no? ya sea porque se produjo algo injusto, o, o simplemente por el hecho de, de, de tener un registro de que algo ocurrió. ¿no? Eh, sin embargo, en el marco de una protesta, esto se torna, eh, si bien es cierto que es valioso, se puede tornar peligroso también. ¿Por qué? Porque dentro de estos videos, dentro de estas fotografías que se toman, probablemente estás grabando algo que posiblemente luego quiera ser utilizado contra las personas que protestan. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Y allí en la guía ustedes van a encontrar un, algunos tips que son generales, pero son bien importantes a la hora de grabar o tomar fotografías de tal manera que si te quitan el celular porque te detuvieron o si luego eh, te exigen que muestres el contenido que tienes en el teléfono. Eh, o tú mismo vas a postearlo en los grupos en los que te encuentras con otras personas que también han participado, por ejemplo, de una protesta, eh, te expongas al menor riesgo de que alguien eh, que quiere utilizar esta información contra ti o contra las personas que están protestando, la utilice, ¿no? Entonces, ahí ponemos algunos tips interesantes. Eh, voy a acabar allí, hay tres consejos más, eh, los dos que les he comentado están bien desarrollados en la guía, eh, incluso se, se mencionan algunas aplicaciones que se pueden utilizar perdón, me entró una llamada, eh, hay aplicaciones que se pueden utilizar, entonces, eh, sí, lo que les dije hasta ahorita les pareció interesante, los invito a entrar eh, y los invito a mantenerse con nosotros porque ahora vamos a conversar cómo llevar estos tips que, que, que hemos pensado a la práctica, ¿no? Y para eso quiero darte el pase, eh, María Fernanda, un poco para que nos cuentes cómo es la situación eh, de, de la comunidad en la que ustedes pertenecen, que es la, la, la Universidad Católica, cuál es su problemática y qué ves que está relacionado con más o menos el, el contenido de la guía para poder conversar sobre él. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a Derecho por la invitación. Me parece que este es un espacio muy valioso y agradezco a todos y todas que nos están viendo en el en vivo. Yo soy María Fernanda, como Carlos ya me presentó, presidenta de la Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y bueno, para poder contextualizarles un poco la situación en la universidad, para que lo puedan ir conociendo... Eh, bueno, lo voy a delimitar un poco la situación de las protestas, ya, porque como ustedes sabrán, eh, la protesta es una parte bastante importante del movimiento estudiantil y de nuestra vida universitaria, nuestra vida como dirigentes estudiantiles, como representantes, como comunidad universitaria en general. Y bueno, ese mensaje sobre la importancia de la protesta es un mensaje que estamos intentando eh, bastante poder transmitir ahora en esta campaña que estamos realizando a nivel masivo, a nivel de gremio estudiantil, en torno a la aprobación de este nuevo reglamento unificado. Eh, pero bueno, antes de llegar a ese tema, les, eh, les comento sobre otras protestas que hemos tenido este año. Bueno, la única protesta presencial que tuvimos fue el, por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, Hicimos una preconcentración, una convocatoria entre las mujeres feministas de la universidad para, para, bueno, protestar, para salir a marchar. Y yo al leer la guía que, bueno, Carlos me mandó cuando me invitó a, esta, a este conversatorio, eh, vi varios puntos que nunca le había tomado tanta importancia. Eh, no me había puesto a pensar en la importancia de proteger nuestros datos en los espacios de protesta, sobre la tecnología en los espacios de protesta en general, eh, siempre era como que una protección más que nada física, ¿no? Eh, de tener implementos, como Carlos mencionó, de, no sé, un polo extra, vinagre, pañuelos, una banderola gigante que diga Facebook para que las personas nos puedan encontrar, y todo el tema de redes sociales era simplemente para compartir que habíamos estado y bueno, motivar a que las personas puedan eh, protestar más adelante en alguna otra situación, ¿no? Eh, por eso me pareció muy bueno y, y muy chévere eh, leer esta guía, bastante útil además, ¿no? Aprendí bastante leyendo esta guía, es bastante amena y, y bueno, pude aprender varias cosas. Y me hizo pensar en, en las protestas que hemos tenido. Eh, y de hecho es algo que vamos a tener en cuenta en las futuras protestas, ¿no? Aparte, eh, leyendo algunos puntos, como por ejemplo, si es que estamos en grupos masivos, sea de WhatsApp, de Facebook o en general en cualquier red social, es muy importante como proteger la información que, que compartamos, las publicaciones, las imágenes, nuestros nombres, nuestros cargos. Eh, todo eso, de hecho, es algo que nosotros tenemos mucho en cuenta, ¿no? Porque en ese tema de la virtualidad... Eh, los espacios digitales, redes sociales han sido los únicos espacios donde hemos, que hemos tenido para eh, comunicarnos con los estudiantes o en general la comunidad. Y eso es algo que teníamos bastante en cuenta, pero lo, lo poníamos como algo que había que hacer. ¿no? no me había dado cuenta de la importancia que esto tiene, antes de luego de haber leído la guía me di cuenta. Y bueno, ya para poder contextualizar, quisiera hablar sobre eh, dos protestas o campañas de protesta que hemos ido elaborando en lo que va del año. Eh, primero, um, y, bueno, iniciamos las clases el 6 de abril. A mí personalmente me pareció muy pronto, no porque me parece que la, la Católica fue una de las primeras universidades en, en empezar las clases de manera remota. Y bueno, desde el inicio, desde que se, se hizo... Desde que se publicó el calendario académico, desde el inicio, eh, bueno, nuestras autoridades lamentablemente no nos incluyeron en una serie de, de opiniones o de toma de decisiones que iba a involucrarnos directamente como estudiantes. Eh, por ejemplo, tuvieron una reunión masiva con un montón de decanos, jefes de departamento, docentes, eh, más de 100 personas para un poco hablar del tema de la virtualización de las clases, no incluyeron a ningún estudiante y eso es bastante preocupante no eh, porque somos nosotros quienes íbamos a llevar las clases no nos incluyeron eh, para elegir qué curso se iban a virtualizar y cuáles no esto, esto, esto lo incluyeron solamente en algunas facultades ya dependiendo del decano, de la decana, etc. Eh, eso fue algo por lo que estuvimos protestando pero sobre todo, y el centro fue eh, pedir una reducción del valor del crédito porque bueno, somos conscientes que no estamos recibiendo el mismo tipo de educación que probablemente hemos estado recibiendo a lo largo de nuestra vida universitaria o a nivel histórico también, ¿no? porque es la primera vez que estamos llevando eh, en la Universidad Católica clases de manera remota, clases a distancia, y al no tener los servicios que nos brinda el campus, como los laboratorios, las bibliotecas, eh, incluso las canchas, las losas deportivas, en general todos los servicios que nos puede brindar, eh, consideramos que necesitamos esta reducción de, del valor del crédito. ¿no? Si bien somos conscientes que el tema de, del software que la universidad ha tenido que comprar, nuevas plataformas, la virtualización, ha significado una inversión grande de su parte. Creemos que no se ha priorizado el bienestar y la economía de nuestras familias. Y bueno, esa ha sido la protesta eh, que hemos realizado a través de redes sociales eh, creo que lo más grande que pudimos hacer fue una asamblea general de estudiantes hace muchos años que no se hacía, nunca se había hecho una de manera virtual. Y bueno, esto involucró una logística tremenda por parte de la mesa directiva PEPUC. Lo transmitimos en vivo en YouTube y proyectamos un número de WhatsApp para que si las personas querían dar algún comentario, podría enviar un audio a ese número de WhatsApp y luego... Eh, esta persona que había puesto su número reproducía los audios en vivo. Y bueno, era una logística como bastante grande. Y, y de hecho yo me siento orgullosa de mi mesa de directiva por haber llevado a cabo esta... Eh, estuvieron presentes más de mil estudiantes de diversas facultades. Y bueno, acá tenemos que tener bastante cuidado. Eh, en de qué manera llevar esta Asamblea General, ¿no? porque al ser transmitida por YouTube no teníamos la certeza de que solamente estudiantes lo estaban viendo, solamente personas que conocíamos estaban viendo. Eh, por eso al momento quizás tanto de exponer como de, de elegir, de buscar medidas de solución, eh, no lo hacíamos de la manera más explícita que, que queríamos, ¿no? de la forma no de la forma más sincera, de repente, en cuestiones de transparencia, porque teníamos miedo de que algunas personas conectadas de repente sean eh, funcionarios de la universidad o en general eh, algún otro grupo de personas que quizás querían, eh, querían no sé, hacer algo contra, contra los estudiantes. De hecho, en esta misma transmisión en vivo hubo varios comentarios de, como de cuentas falsas que ponían una serie de, de cosas irrespetuosas, etcétera. Y bueno, eso es algo que no supimos manejar tan bien, pero me parece que es algo que, bueno, simplemente teníamos que, que aceptar, ¿no? Sí, no sé ¿qué, qué opinas de eso, Carlos. Sí, no, pensé que se había cortado tu audio porque eh, justo encendí el Facebook para, para ver si todo bien con la, con la transmisión allí. Eh, sí, hay algunas cosas que, por ejemplo, yo desconozco porque, bueno ni estudio en la PUC, ni, ni estudié tampoco ahí, eh, pero que se asemeja mucho a lo que he estado viendo que ha ocurrido en los últimos años, no solo en San Marcos, sino en muchas universidades. El hecho de que, eh, a propósito de la pandemia, se ha hecho un poco más visible, ¿no? El, el tema este de que, ahora que los procesos son virtuales, digamos, hasta las reuniones y las asambleas de, de gremios o, o de estudiantes o de docentes incluso, o las asambleas universitarias en donde, digamos, están todos los, los órganos de, de gobierno de la universidad, las hacen virtualmente, ¿no? Y claramente uno pierde el control de quién participa eh, y cuáles son los objetivos de la gente que se mete a mirar, ¿no? Uh -huh. eh, pero he sentido que, digamos, el, el hecho de que haya sido tan abrupto este salto a, a, a que todo sea virtual cuando antes era, digamos, en el campus y, dicho sea de paso, no todos los estudiantes eh, deciden participar activamente en política, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que sea virtual, por un lado, democratiza un poco que más gente quiera, se interese y participe, pero por otro lado, también hace que sea menos controlable la forma en, en que se, se digamos se, se mantiene este sistema civilizado de, de participación y, y todo esto, ¿no? Pero tengo esta impresión de que, eh, las autoridades universitarias, aquí me estoy refiriendo específicamente, digamos, a las facultades, a, a este, no sé cómo decirlo, digamos, a, a, a los órganos de gobierno de la universidad que no son estudiantes, tengo esta impresión de que eh, eh, si los estudiantes tienen un poco de temor a, a usar plataformas por el, por, digamos, por, por el temor de que vayan a tener represalias por lo que dicen o por cómo se expresan, eh, del lado de docentes y administrativos hay un temor aún mayor que ha llevado a, a, a, a, al hecho de que intenten, por ejemplo, en el caso de, de, de la PUC, a crear un reglamento en el que prohíban cosas que, que a, al menos yo que soy abogado me parecen eh, bastante eh, desproporcionadas, ¿no? como el hecho de que no puedas expresarte eh, como es el derecho que tiene todo peruano reconocido en la Constitución libremente porque podría ser sometido a un procedimiento disciplinario. Eh, que no puedas, por ejemplo, visibilizar algo que ocurría en una clase, porque no solamente, eh, y esto te, te comento un poco, porque también, digamos, como ex San Marquín, no ando pendiente también en San Marcos, hay un reglamento de procedimientos disciplinarios que está por aprobar, porque, digamos, todavía están en la lucha los estudiantes de, de, de intentar que no, no se apruebe tal cual como está, pero que contempla cosas muy similares, ¿no? De que, que hacen imposible que un estudiante pueda expresarse libremente sin el temor, ¿no? De que venga alguien vea su comentario y lo denuncie ante las autoridades de, de la universidad, ¿no? Eh, entonces, tengo la impresión de que hay este temor, ¿no? También del, del lado de ellos, de, de, de, de los que no son estudiantes, pero claro, ellos son los que ponen finalmente la, la, las reglas, ¿no? De, de, de, de la interacción que existe en la universidad, ¿no? Y terminan pasando cosas como... Ello. Entonces... A mí, eh, yo reconozco, efectivamente, me, me, me da mucho gusto que lo hayas dispuesto tan claramente, pero me gustaría hacer unas preguntas sobre esto. Por ejemplo, sobre el reglamento este de, de, de, de, la, de la PUC, ¿ya está en vigencia? Eh, ¿Todavía tiene que ser votado en alguna asamblea? ¿O literalmente, mientras hablamos, si alguien, por ejemplo, en los comentarios de este video pone algo que la PUC podría considerar vejatorio, no sé, una, una, una, alguna de estas cosas que aparecen en este reglamento podría ser denunciado. ¿Esto es así? Quizás me gustaría saber un poco más de eso. Sí, antes de, de hablar, de responderte, eh, ¿estaría bien si te cuento en general la problemática del reglamento unificado? Claro, ya. claro adelante. Eh, bueno, el reglamento unificado se aprobó el 16 de agosto, me parece, este año aproximadamente, en una, en una sesión de consejo universitario. Y bueno, los estudiantes ya teníamos conocimiento de ese reglamento unificado eh, desde hace ya varios meses, pero lo que sucedió es que, bueno, en principio, cuando se creó una, una comisión encargada de profesores de, de derecho únicamente para crear ese reglamento unificado, para bueno unificar en un solo documento eh, los procesos para, no solamente para estudiantes, sino también para, para la comunidad docente, para el personal administrativo, eh, para que pueda, haber, pueda, pueda ser de una manera más ordenada, ¿no? Y bueno, se encargó a esta comisión de profesores de derecho para poder armar este, este reglamento unificado. Y bueno, cuando se creó esa comisión, se le dijo a los estudiantes que no teníamos la, la base legal suficiente, el conocimiento suficiente para poder participar de esa comisión. Entonces se nos cerró completamente, lo cual es un poco eh, irónico, ¿no? Porque luego, cuando hemos presentado nuestras observaciones respecto al reglamento unificado, nos han pedido una base legal, la que ellos supuestamente nos dijeron que no teníamos cuando pedíamos que nos incluya. Pero antes de llegar a ese punto, y ya cuando, se, cuando llegó el tema de la pandemia, lo que dijo esta comisión encargada de profesores de Derecho, fue que eh, no no iban a ver el tema del reglamento unificado hasta nuevo aviso que se iba a frenar por el tema de la pandemia etcétera pero nos dimos con la sorpresa de que meses después ya se iba a aprobar el reglamento unificado y estaba como que a puertas de que se apruebe y simplemente eh, o sea lo enviaron a, bueno a unos compañeros representantes estudiantiles y les dijeron tienes hasta tal fecha para que puedas mandar tus observaciones y ya y eran como cinco días para poder evaluar el reglamento entero, mandar nuestras observaciones, eh, reunirnos con los comisionados de, de, este, de ese grupo de profesores de Derecho, reunirnos nosotros como representantes, eh, no solamente entre nosotros, sino también con asambleas, etc. Y fue bastante apretado, por eso como nos tomó mucho de sorpresa el tema de la aprobación del reglamento. Y bueno, hicimos todo lo posible para poder enviar nuestras observaciones. De hecho, eh, varias las tomaron en cuenta, pero hubieron otras observaciones que simplemente eh, los pasaron por alto y dijeron, no, eso no lo vamos a tomar en cuenta, eso no va a pasar, decidido que va a quedar así. Eh, y bueno, este reglamento unificado ya se aprobó, como lo mencioné, el 16 de agosto aproximadamente, y cuando se aprobó en Consejo Universitario, eh, se dijo que iba a entrar en vigencia en 90 días a partir del 16 agosto. O sea, falta todavía, yo estimo aproximadamente la quincena de noviembre que ya va a entrar en vigencia el reglamento unificado. No tengo exactamente la fecha, me parece que es el 19, pero recién a partir de ahí eh, todos los, los numerales eh, del anexo 1 de, del régimen de faltas eh, va a entrar en vigencia y bueno ahora voy a leer como que algunos de manera rápida para que puedan las personas que nos están viendo puedan ver eh, de qué va por ejemplo eh, se ha agregado realizar intencionadamente actos que afecten la imagen o patrimonio de la universidad o de cualquier miembro de la comunidad universitaria eso ya estaba en el reglamento actual pero se ha puesto ahora como una como una falta muy grave, y esta falta muy grave es causal de expulsión. O sea, si es que nosotros, no sé, digamos, en alguna, en alguna protesta tenemos algún cartel con, con alguna, no sé, protestando contra el alza de pensiones, contra alguna otra cosa, si las autoridades sienten que estamos dañando su imagen, tanto como universidad, como personalmente, a ellos como autoridades, bueno, nos podría caer esa falta muy grave, que es una causal de expulsión, lo cual es bastante preocupante. Eh, por otro lado está lo de a ver, utilizar las redes sociales para agredir, insultar, realizar comentarios vejatorios o efectuar cualquier acto de menosprecio público en contra de la universidad, una autoridad, docente, trabajador, estudiante o cualquier miembro de la comunidad universitaria. Eso va a pasar a ser una falta grave en el reglamento unificado. Eso tiene una causal de suspensión. Puede ser una suspensión de dos semanas o podría ser una suspensión de dos semestres, incluso como como máximo, ¿no? Y como te mencionaba hace un momento, antes de comenzar eh, la transmisión en vivo, esto no es gratuito, o sea, que pongan, que utilizar las redes sociales eh, para protestar como una falta grave, eh, no es gratuito. No, no es que lo pongan porque sí, sino lo que yo estimo, lo que yo creo, es que han utilizado, han aprovechado el espacio de la virtualidad, de que hemos estado haciendo protestas por redes sociales en torno al tema de de la alza de pensiones, como te mencioné, para poder poner esto en el reglamento unificado. Lo cual es bastante preocupante porque, como mencioné hace un rato, las redes sociales son el único espacio donde ahora estamos protestando, donde estamos eh, visibilizando una serie de cosas dando a conocer porque algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como representantes es dar a conocer la información que no todos los demás miembros de la comunidad universitaria puedan tener si nosotros mismos como como federación como mesa directiva no tenemos tanta información como podría tener un representante estudiantil ante la asamblea universitaria entonces es un trabajo en conjunto para dar a conocer eh, todo lo que sucede a nivel de, de gobierno en la universidad y bueno a partir de esa explicación eh, Paso a leer otro numeral que se ha agregado, ya por último, divulgar o hacer pública por cualquier medio, cualquier información que haya sido considerada de carácter reservado o confidencial, de manera oral o escrita, a la que se haya accedido en virtud del ejercicio de cualquier cargo de representación. Y eso es algo que se va a agregar en el reglamento unificado como una falta muy grave. Y bueno, si nuestros compañeros de la representación estudiantil ante la asamblea universitaria de repente obtienen una pieza de información crucial que deberíamos saber como estudiantes y si ellos toman la decisión de exponerlo en las redes sociales o de enviarlo, de compartirlo con los demás estudiantes, estarían eh, incurriendo en esa falta muy grave, ¿no? lo cual podría llevarlos a la expulsión. Y eso también es una manera de, de, de atropellar contra nuestros responsa nuestras responsabilidades, deberes como representantes estudiantiles. Y bueno, eh, el reglamento entrará en vigencia todavía eh, el quincena de noviembre. Y bueno, estamos organizándonos como gremio estudiantil en miras a la, pruebas, eh, en miras a la vigencia de ese reglamento unificado. ¿no? Claro. Sí, eh, estoy personalmente estoy estoy eh, no estoy sorprendido pero <ríe> por la manera en como lo pones es, es, es, es terrible no que no sólo hayan hecho esto sino que lo hayan hecho un poco con el propósito de cortar cualquier vía de digamos de escape a través de la cual los estudiantes podrían actuar no y como tú bien lo dices las redes sociales Ahora, más que nunca, pero antes incluso ha sido ese espacio desde el cual se podía todavía eh, expresar disidencia ¿no? frente a, eh, a, a, a las autoridades de la universidad. Entonces, con, con esto me, me gustaría hacer un poco el, el, el enlace a, a la guía. ¿Qué acciones, que digamos fuera de lo legal o, o, o fuera de...? Por ejemplo, porque yo sé que se han manifestado, no sé si han hecho una protesta específica sobre el reglamento, pero sé que muchos amigos que yo tengo que, que son de la PUC eh, y personas que entiendo que son estudiantes se han manifestado en contra del de, de, de reglamento, pero ¿han planeado alguna medida organizada no legal para resistirlo de alguna manera o para resistir los efectos que va a tener, que es que básicamente ya no se va a poder decir nada en internet porque en el momento en que se diga va, va a haber alguien que te denuncie y, y, y termine siendo procesado por la universidad? Eh, me gustaría saber si ya han, ya han empezado a trabajar en eso o, o, o lo han ¿Me pensado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Se me cortó tu audio, disculpa. Sí, no no te preocupes. Eh, decía, ¿han pensado ya en contramedidas no legales a, a los efectos de este reglamento? Porque lo primero que se me ocurre es que alguien que lee el reglamento o que se entera por las personas que lo han leído dirá, bueno, ahora yo no puedo decir nada por Internet porque en el momento que diga algo, alguien va a venir, va a mirar mi comentario, sobre todo si mi perfil es público, por ejemplo y me va a denunciar y voy a tener problemas. Entonces, mejor me callo, no digo nada y aunque tengo quejas, no las digo. Mm. ¿Se han planteado algunas medidas de protesto, de resistencia no legales a, a este tipo de cosas? ¿O qué cosas han, han, han pensado a partir de la pronta entrada en vigencia? Bueno, eso es algo que preferiría como que no mencionarlo porque justamente... si ah, no, no, no, no. Si, es, porque... si, si, es, si es algo de estrategia, seguramente sí. que no. sí. <risa> como sabrás es algo de estrategia porque bueno no quisiera como delatar todo lo que estamos haciendo con los compañeros eh, pero si revisan la página de la Federación de Estudiantes que los y las invito a ti Carlos a quienes nos están viendo eh, pueden ver un poco de las publicaciones que hemos estado haciendo en torno de de qué manera ese ese numeral pueda afectar a los estudiantes no porque no es simplemente como poner eh, el numeral tal cual escrito y bueno que lo entienda quien lo entienda sino de eh, un poco ponerlo de una manera más entendible, más amigable para quienes lo lean, vean y, se, y puedan pensar como que, oye, esto sí realmente me puede afectar, ¿no? Y algo que creo yo que es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta es que eso no solamente es que eh, vulnere nuestro derecho a, a la protesta, protesta vista como algo masivo, contra algo estructural, contra una injusticia general a nivel gremial ni nada, Puede ser por algo simple, ¿no? ¿Qué pasa si en tu clase, eh, tu profesor te falta el respeto o, y tú lo pones en tus redes sociales? Haces una denuncia pública contra este profesor. Eh, y bueno, y la universidad ve eso y opina que lo que tú estás poniendo está yendo en contra de la imagen de alguna autoridad o de algún docente de la facultad, podría ser sancionado también, ¿no? Eh, por eso es algo que... Nos afecta desde todas partes, no solamente desde la protesta, visto como algo más grande, más organizado a nivel gremial, sino a nivel más cotidiano, a nivel más personal. no Si es que pasa algo en el espacio más cercano, que es tu salón de clases, o incluso, no sé, en un chat de WhatsApp del salón, si es que otro estudiante te falta el respeto, te dice algo y tú lo pones en tus redes sociales, haces una denuncia pública, también estarías incurriendo en esta falta, ¿no? Eh, Sí, pero sobre el tema de estrategia creo que es algo que se podrá ir viendo de poco a poco mientras en nuestras redes sociales, pero no lo podría ir delatando por ahora. Claro, sí. No me parece. De hecho, cuando terminé mi pregunta me di cuenta que es, es, <risa> que querré responderla directamente claramente revelaba un poco de la estrategia que ustedes están teniendo, ¿no? Y me alegra saber que tienen una estrategia que además no quieren que sea pública todavía, en el sentido de que, de que se va a acomodar a lo, a lo que vaya a ocurrir. no eh, Me gustaría justo tomar esto último y hacer un, un, un link, digamos, con, con, con la guía, porque eh, la guía está pensada, o es, mejor dicho, fue escrita cuando no había COVID-19, pero luego tuvo que ser adaptada, porque ya la gente no salía a la calle. Eh, entonces teníamos que buscar un poco que no fuera totalmente inútil, porque, ya digamos, tienes una guía que te dice cómo protegerte digitalmente si sales a protestar, pero si nadie sale a protestar a la calle, ¿de qué servía? ¿no? Entonces intentamos adaptarlo un poco para que respondiera mejor a, a, a, digamos, a las exigencias actuales. Entonces, algo que yo pronostico que no solo pasará en, en, con ustedes en la PUC, sino en general con los estudiantes que ahora utilizan las redes sociales ¿no? eh, masivamente para, para protestar, eh, van a tener que de todas maneras tomar algunas medidas, ¿no? Eh, por ejemplo, la que mencioné al inicio que era, bueno, créate un perfil diferente al, al que normalmente utilizas para interactuar con tus amigos, ¿no? O, o un perfil que podría o no ser tú. Eh, es una manera, digamos, de, de añadir una, una capa de protección, ¿no? Eh, yo sé que en San Marcos, por ejemplo, eh, existen muchos, que me imagino que en La Puc también hay grupos de facultades, eh grupos generales de la universidad en Facebook, que nadie sabe quién los creó, pero digamos hay 10.000 personas adentro. Eh, y se colocan todo tipo de cosas, desde anuncios de trabajo hasta videos de animes y cosas así, ¿no? Pero eventualmente se colocan también cosas relacionadas a problemas universitarios eh, y entre ellos protestas activas respecto de algo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, yo siempre noté y me gustaría preguntarte qué tanto tú lo has visto en la PUC pre saber esto del reglamento, es que... Eh, los Había muchas personas que, digamos, hacen política y por lo tanto no tienen ningún problema en expresarse eh, a veces con fuertes palabras sobre una autoridad, por ejemplo. Pero hay otras personas que no sienten esa seguridad o, digamos, no hacen política y por lo tanto consideran que es mucho riesgo publicar algo con su nombre. ¿no? Entonces, algo que es muy común en los grupos, al menos en los que yo soy, de, de, de estos estudiantes de San Marcos, es que utilizan perfiles falsos eh, para hacer comentarios. Claramente algunos los hacen para hacer comentarios troll para burlarse o, o directamente insultar, pero eh, en general la mayoría no, no hace eso, no se si usa un perfil fácil literalmente para poder expresarse sin el temor de, que, de alguna repercusión, eh, sobre todo, por ejemplo, en grupos pequeños de facultad, donde la gente se conoce y sabe quién es, sobre todo si eres alumno, tus profesores incluso a veces están en el grupo eh, y, y saben quién eres, ¿no? entonces podría existir una, una represalia de ese tipo. Eh, ¿Esto es, es algo que se acostumbraba a ver en, en, en la PUC antes de, de, de conocer esto del reglamento o es algo que crees que va a ocurrir recién a propósito de mismo mm, Bueno, hay un montón de grupos eh, de WhatsApp, de Facebook, de estudiantes, donde claro, hablamos de todo tipo de cosas. Eh, de hecho, hay, hay grupos que se crearon a partir de eh, la protesta por el alza de pensiones como para ir actualizando poco a poco cuáles iban, cuáles iban siendo los alcances, etc. Pero bueno, hay otros grupos que existen hace muchos años donde hay 25.000 perfiles. Eh, pero la mayoría de estudiantes que yo, que yo conozca o que yo sepa, que yo haya estado leyendo en redes sociales, en Twitter, que, se protestan, que protestan en contra de injusticias de parte de las autoridades de la universidad, no son perfiles falsos necesariamente. Eh, porque, bueno, es como si un estudiante con nombre y apellido publica en Twitter, por ejemplo, algo que le pasó o algo que sucedió. Luego continúa otro, otro le sigue la cadena, y otro, y otro, y otro, y otro, mm. y terminamos siendo como un grupo gigante de personas que estamos protestando en torno no solamente al mismo hecho, sino a lo que está detrás de ese hecho, ¿no? a Un tema ya más con general. Eh, es algo que he visto siempre y es algo que mal que bien, es algo que me gusta ver porque es como se forma comunidad a partir de, de ese tipo de, de situaciones, de ese tipo de espacios, de visibilización de problemáticas, ¿no? Porque... Creo yo que algo que nos puede que nos caracteriza a los estudiantes de la Universidad Católica o en general de, de algunas universidades que tenemos en nuestro en la historia del movimiento todo el tema de las protestas es eso de visibilizar siempre problemáticas desde los espacios más chiquitos o los espacios más grandes. Y esto es algo que no se ha venido haciendo necesariamente desde perfiles falsos. Eh, se utilizan a veces perfiles falsos para denunciar temas de acoso, hostigamiento de violencia de género, eh, porque bueno, se entiende ¿no? que, que la compañera que denuncia pueda estar, pueda tener cierto miedo a que, haya, que algo sus, le hagan algo o que... Simplemente miedo a que puedan deslegitimar su testimonio, lo que le ha sucedido. ¿no? En casos de violencia de género es algo que yo he visto bastante. Pero en, otro, en otros temas, no sé, políticos, etcétera, no es algo que, que solemos utilizar. De hecho, sí existen los perfiles falsos, pero como tú lo mencionaste, la gran mayoría son trolls que, bueno, ponen tontería y media veces. Pero sí he visto también perfiles falsos que son utilizados como para también visibilizar, para hablar de la problemática, etcétera. Pero son muy pocos. Yo no he visto mucho. Claro. Sí, me parece muy interesante porque de hecho ese ejemplo que tú yo también lo vi mucho, de que alguien hace un comentario o, o publica un, un extracto de, de comentario, luego otra persona no, lo, no es que lo comparte sino que escribe exactamente lo mismo. Eh, de tal manera que en algún momento si tú los ves todos, pierdes quién fue el, el inicial o, o aún sabiendo el inicial no sabes si esa persona es digamos, eh, el autor original o si solamente inició la cadena de compartir información, que normalmente son denuncias, eso lo he visto mucho en denuncias. Entonces, por ejemplo, esa es eh, una medida parecida a utilizar un perfil falso en el sentido de que añades capas de seguridad eh, a la hora en que tú publicas información. De hecho, me parece una táctica bien interesante, ¿no? Eh, a propósito del reglamento y en general, yo creo que es un poco lo que vamos a ver, ¿no? porque Mientras las cosas sigan virtuales y no haya un campus en el que es más difícil que, que venga alguien y te lleve, pues no, y te intente detener a, a la hora en que, en que decides protestar, eh, vamos a ver más tácticas de este tipo, ¿no? Por un lado, perfiles falsos, por otro, esta suerte de cadenas que tú me comentas. La gente en, en, en general y los estudiantes sobre todo son, son bien creativos a la hora de, de, de protestar, entonces, eh, quizás algo que podrán encontrar también la guía, es eh, un poco, además de ejemplos concretos, esta noción ¿no? de que vale la pena frente a riesgos eh, a la hora de protestar, en este caso en plataformas, añadir eh, barreras eh, para evitar, uno, que personas que tú no quieres que accedan a lo que has publicado lo vean. Eh, y en segundo lugar, si es que tú deseas proteger tu identidad, respecto de lo que estás eh, denunciando o que estás compartiendo, eh, existen tácticas, ¿no? Ya las mencionamos estas dos, o, o utilizar perfiles que no tengan todos tus datos, eh, o, o, o hacer esta, esta suerte de cadenas, ¿no? De, me parece que no he visto ninguna otra forma similar, pero me imagino que van a, a, a propósito de que, se, de que la este tipo de acciones de las autoridades, va a crecer. Otra cosa que me, me, me gustaría saber, cuando tú, tú me dices que en, en, la, en la católica no es tan común esto de los perfiles falsos, pero por ejemplo en Twitter, eh, yo sé que ahora la gente ya sabe utilizar mejor Twitter, porque cuando al inicio empezó, se, se, se veían cosas bien, bien, bien curiosas, ¿no? como gente contestándose a sí mismos, o, o poniendo cinco veces el mismo tweet, o cosas así, ¿no? pero ahora la gente ya, ya, ya sabe usar mejor esta herramienta, y algo que ocurría mucho antes, yo no sé si tú lo has visto, es que cuando la gente salía a protestar a la calle o incluso cuando se manifestaba a través de, digamos, de internet, se olvidaban, sobre todo si lo hacían desde el celular, se olvidaban de quitar el tweet enviado desde y salía literalmente su dirección y a veces salía incluso el, el enlace para que tú lo cliquearas y te salía exactamente dónde estaba la persona que había mandado una foto o había escrito un tweet, por ejemplo. Eh, y aunque esa cosa en, en Facebook no hay, eh, en Twitter es muy común y yo sé que todavía en algunos teléfonos o, o si tú lo haces porque no conoces, lo puedes activar. Eh, entonces eso, por ejemplo, en una protesta, digamos, en, en físico es un problema en el sentido de que eh, tú identificas rápidamente a una persona que ha participado en una protesta porque si subió algo teniendo activada este, esta localización, eh, le va a aparecer en Twitter, por ejemplo, ¿no? Eh, esto, este datos, eh, nosotros, eh, o bueno, se les conoce como metadatos, ¿no? Y sirve un poco para descubrir, por ejemplo, en este caso del ejemplo de tweet, dónde estaba alguien, ¿no? Pero, y acá voy a otro ejemplo, cuando lo haces en otra red social como Facebook eh, o el mismo Twitter, a veces compartir fotos, por ejemplo, eh, implica que tú subas un documento que si tú lo has creado está lleno de estos metadatos, ¿no? Eh, y si te encuentras con alguien que toma esta imagen y la pasa por diferentes programas que existen y que son gratuitos en internet, pueden extraerle todos esos metadatos que pueden incluir no solo dónde estaba la persona que, digamos, editó o subió la foto, sino también incluso dependiendo de, de dónde, desde dónde la subió, podría aparecer el nombre de la laptop o de la computadora desde la cual subió, que a veces está con el nombre de la persona que la compró, eh, la hora en que lo hizo, y un montón de información que podría alguien que, por ejemplo, quiere utilizar eso para perjudicarte, eh, darle herramientas para saber quién lo hizo, si es que fue anónimo o, o desde dónde lo hizo eh, entonces yo no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado a algo de ese tipo, no que han utilizado algunas medidas de seguridad como por ejemplo eh, utilizar cuentas eh, anónimas o, o estas de denuncias pero a pesar de que han tomado todas estas medidas, alguna vez las han quebrado y alguien ha descubierto algo que no debía saberse por ejemplo, no sé si alguna vez tú has visto uno de esos casos en, en la PUC en, en, en general? Mm, no, no he visto. Uh, bueno, yo recién como eh, ingresé a la universidad en el 2017, entonces eh, recién empezaba a asistir a, a protestas en el 2018 aproximadamente, y he ido a varias, y en todas las que he ido, bueno, aparte yo suelo en la mesa directiva de la federación el año pasado también, entonces como que se ha involucrado en la organización, en, en juntar a las personas, en la seguridad, mm en las protestas presenciales, y es algo que nunca he visto, por eso eso es algo que te mencioné al inicio, que de hecho eh, me, parec me parece que es algo que debimos haber sabido desde hace ya mucho tiempo, por eso la guía va a ser bastante útil para nosotros, no eh, pero no, no es algo que haya visto, de hecho ni siquiera es algo en lo que yo me había puesto a pensar hasta recién leer la guía que nos enviaste, eh, y bueno, creo que eso, eso también estuvo mal de nuestra parte, porque simplemente a la protección nos limitábamos al a tema físico, no eh, de saber dónde están, de, de repente llevar un registro con los nombres, número de DNI, códigos de, de los estudiantes que iban a ir, había una, un grupo, una comisión de seguridad con, con implementos que iban adelante y atrás de, del bloque de la PUC, siempre con bandera, etcétera. Pero el tema de tecnología, de datos y metadatos, es algo que de hecho no habíamos tomado en cuenta. Eh, y bueno, es algo que espero yo la, la siguiente mesa directiva que, que vaya a poder organizar esas protestas presenciales, lo pueda tener en cuenta también. Claro, sí. Imagínate que, que, que en San Marcos que tienen esta fama de, de, de quejarse también por todo, eh, tampoco... <risa> Siento que no lo tienen tanto en cuenta, ¿no? Porque, claro, la gente se preocupa más por el tema físico. De hecho, allá también tenían comisiones de seguridad. De hecho, al, al, algo que te cuento un poco, yo en algún momento fui de una comisión de seguridad en una de las tantas protestas que hubo en San Marcos en 2008, eh, porque justo eh, iban a construir este bypass de Castañeda y recortaron una parte del campus y la gente no, no, lo, no lo quiso aceptar. Entonces, protestamos bastante en esa época. Y, claro, lo, lo único en lo que yo me preocupaba es, bueno tenemos que llevar trapos, vinagre, eh, a, a veces incluso un botiquín, porque la gente se accidentaba, ¿no? Entonces, esa era literalmente la única preocupación que teníamos. Eh, y bueno, la otra era, tenemos que llevar abogados para la gente que ha sido detenida. Eh, pero ahora, con, con el tema de, de, de la tecnología, creo que es una preocupación que, que sí es verdad que necesita ser un poco empujada, porque me imagino que todavía hay personas que, escuchándonos, consideran que no es lo más importante. Eh, a la hora de, de, de, de hacer una manifestación o participar de uno. ¿no? Pero pienso que. Es mejor prevenir a, a, a tener un caso en el que un estudiante termina teniendo problemas precisamente por estas cosas que se pueden evitar. no eh, sí veo que nos quedan como un poquito más de 10 minutos, entonces eh, te pido, Lore, que si ha habido comentarios o hay preguntas, mm. include, incluida las tuyas, eh, para María Fernanda o, o sobre la I en general, eh, para, para hacer un digamos un line-up y con eso ir cerrando. No sé si hay comentarios o algunas preguntas. En Facebook por el momento todavía no hay comentarios, pero en el chat les dejé una pregunta mía. Uh -huh. Ah, Sí, lo vi. Sí, sí lo leí, Lorena. Gracias por la pregunta. Eh, bueno, lo reglamento unificado no es eh, retroactivo, o sea, recién va a empezar a aplicar para... Eh, bueno, las faltas o las situaciones que vayan sucediendo a partir de que entre en vigencia. No por todo lo que hemos ido haciendo desde antes ni nada, sino que es a partir de lo que suceda cuando entre en vigencia, que como dije, va a ser alrededor de la quincena de noviembre. Voy a aprovechar que no hay preguntas en Facebook porque yo también quiero hacer una pregunta a María Fernanda. Eh, algo que sí. a partir de nuestra conversación que me pareció muy interesante y que me quedó dando un poco de vueltas es... Eh, ¿Cómo lo cómo, cómo lo pongo? Eh, a ver, algo que me parecería que por ejemplo ocurrirá en San Marcos cuando, si es que espero que no ocurra, pero quizás podría ocurrir cuando prueben este reglamento de, de, de disciplinario que todavía no ha sido probado, es que eh, digamos muchas de las protestas que ahora actualmente solo pueden ser virtuales eh, van a disminuir al inicio, pero luego va, digamos, va, es como el mar, ¿no? va a retroceder un poco, pero luego va, va a regresar y, y con más fuerza. Eh, y yo tengo la impresión de que las personas eh, van a utilizar algún, algún medio de protección en contra de, de persecución o del riesgo de, de, de publicar. ¿no? Eh, y pienso que, la, la reacción de, de, de las autoridades va a ser un poco, eh, a, a, al inicio va, va, va, va a ser brutal, ¿no? Va a querer literalmente descubrir quiénes son estas personas que a veces desde perfiles falsos o, o desde cuentas desde las cuales no se puede identificar quién es el, el, la persona que está detrás de un comentario o de una fotografía o, o de lo que fuera, van a intentar medios legales para detener esto. Más allá del reglamento, porque el reglamento no sirve para identificar a alguien que, que está anónimo en internet, ¿no? Entonces yo claramente veo que, digamos, la, las autoridades van a buscar eh, que la policía, por ejemplo, empiece a, a hacer este trabajo de identificar a las personas por direcciones IP y cosas así. Eh, eso es lamentablemente lo que yo pienso que ocurre en Marcos. Entonces me gustaría saber, María Fernanda, tú como, de nuevo, sin que te tengas que revelar nada de la estrategia que ustedes están pensando respecto a las consecuencias de, de, del reglamento este disciplinario, ¿Cómo piensas que la comunidad de, de, de la Católica va a responder a, a... ¿O cómo está respondiendo ya... Perdón, me entró otra llamada. Eh, ¿Cómo está respondiendo ya a este tipo a, de, digamos, de, de acciones, ¿no? del reglamento? Se, ¿Piensas que se está manifestando más? ¿Piensas que ya hay este retroceso que, que yo siento que hay, por ejemplo, en, en San Marcos? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Cómo ves esa situación? Mm, bueno... No es que, o sea, estamos, continuamos en protesta hasta que entre en vigencia el reglamento unificado, de hecho es una protesta que está durando 90 días, pero esa protesta no necesariamente tiene que ser como que insistentemente en redes sociales, día tras día, hora tras hora, queriendo ser tendencia a nivel nacional, visibilizando, etcétera. Porque me parece que es algo que desgastaría un poco el tema, ¿no? Entonces como parte de la estrategia lo hemos visto como que paso por paso, eh, eh, un nivel de plazos como... No sé cómo, cómo explicarlo sin, sin revelar nada, pero la, la cosa es que estamos intentando hacer la estrategia de una manera en la que el tema no se agote. Que siempre esté presente el tema de reglamento unificado en esos 90 días. Y eso lo pueden ver en nuestras redes sociales. Estamos sacando bastante contenido en torno a los numerales, etcétera. Y bueno, semana tras semana, hasta que se apruebe, este eh, hasta que entre en vigencia este reglamento, vamos a, continuar, eh, vamos a continuar sacando contenido. Y de hecho, algo eh, de lo que yo me he dado cuenta también es que en redes sociales siempre está presente el tema del reglamento unificado, me refiero a las redes sociales y la comunidad estudiantil, sin contar a los representantes, sin necesidad de que nosotros eh, pongamos el tema en la agenda, ¿no? es algo que está en la agenda política de los estudiantes, eh, no necesariamente nosotros como representantes tenemos que estar ahí, ahí, ahí, sino es algo de lo que la comunidad estudiantil ya sabe, ya se ha concientizado, ya está visibilizando desde sus propios espacios, porque, bueno, de hecho, eh, creamos una foto de, que decía no al silencio PUC, que es un hashtag que estamos manejando eh, como parte de la campaña en redes, creamos una foto para que los estudiantes se lo puedan poner de foto de perfil en Zoom para que cuando ellos entren a sus clases eh, los docentes o los demás estudiantes puedan ver eso y digan como que ah qué es esto eh, bueno puedo poner ese hashtag buscarlo en redes y me va a salir más información la información de Facebook de los representantes ante la asamblea universitaria un general no de cualquier estudiante que ha utilizado este hashtag eh, con el cual fuimos tendencia un par de días en Twitter también, ¿no? Y bueno, es poco a poco, desde esos pequeños espacios, siempre estar presentes, incluso en varias facultades, se ha armado un debate entre estudiantes y profesores, simplemente por esa foto en el Zoom. Eh, es algo que se ha ido mencionando también, por ejemplo, en las bienvenidas a cachimbos para el siglo 2020-2022, eh, bienvenidas de cachimbos que recién ingresan a la universidad, como también para los que recién ingresan a la facultad. Porque bueno, eh, como sabrás llevamos dos años de estudios generales y luego de eso pasamos a nuestras respectivas facultades dependiendo de la carrera. Y es algo que está latente más que muchos otros temas que hemos ido viendo, más de otros eh, temas que, por los cuales hemos ido protestando. Y eso es algo, esperamos que ese clima de protesta, ese ambiente sea algo que se pueda mantener incluso más allá de los 90 días. no eh, La verdad que ahora no he pensado cómo vamos a actuar eh, cuando ya se acaben los 90 días, de hecho es algo que poco a poco como representantes vamos a seguir sacando estrategia en miras a lo que viene después, porque lo que hemos visto ahora es en miras al, a los 90 días. Ya nos toca ver la siguiente fase. Eh, y ya vamos a ver de qué manera eh, podemos continuar esta visibilización, etcétera. La verdad que yo creo que las autoridades a cierto punto no van a ser de repente tan, tan incisivos o tan tajantes. Yo espero que no. La verdad va a ser bastante difícil para ellos también, porque como te mencioné, siempre que un estudiante protesta, no es solo ese estudiante, son varios estudiantes. Entonces sería como que agarrar a uno y buscar a los otros, porque sería bastante injusto que solamente puedan... Eh, sancionar a uno y no al resto que está hablando del tema, no entonces va a ser bastante difícil poder hacer ese mapeo de todos los estudiantes, de las organizaciones, etcétera Claro, sí, bueno, desde aquí ya nos, eh, entiendo yo Lorena que ya no hay comentarios y preguntas, entonces eh, desde aquí de nuevo te agradezco mucho María Fernanda por habernos dado de tu tiempo y, y comentarnos un poco de la problemática de la PUC, eh, así como has dicho, espero que de verdad les sirva bastante la guía y no solo a ustedes, sino también en general a cualquier persona pero especialmente a las personas que participan de protestas en, en el país que recuerdan los todos, es un derecho constitucional que tenemos el, el de protestar, uh -huh. no, es, no, es, no es poca cosa no eh, No tenemos que pedir permiso en general a la gente para expresar cómo nos sentimos siempre que lo hagamos dentro del marco eh, legal no. Eh, de nuevo, a los que nos han estado viendo y a los que nos verán en, cuando esto esté publicado en el Facebook, eh, gracias por su tiempo y eso es todo por hoy. Ah, sí, eh, quizás un anuncio el, el otro viernes, si no estoy mal, Lorena, eh, hay la presentación de otra idea. entonces eh, quienes encuentren interés a esto y lo vean durante la semana, están invitados a la misma hora, en el mismo canal, uh, para poder vernos. Eh, de nuevo, muchas gracias, Mara Fernanda y, y, y espero que la lucha en la PUC este, sea, sea, sea victoriosa. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Lorena, y gracias a, a todos y todas que nos están viendo en el en vivo.